¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a ver el mejor método para conseguir a dos de los Pokémon Shinies más difíciles de todo el juego, que serían Tandemouse y Dunsparce en sus formas especiales. Chicos, vamos a ver la localización, vamos a ver las probabilidades y los mejores bocadillos para ello. Sin más... Vamos a darle caña. Aquí estamos, chicos, y con la tranquilidad, la brisa y la noche en la Liga Pokémon, o sea, es que no hay sitio más zen en todo Escarlate y Púrpura, vamos a darle caña a estos Shiris. Lo primero, deciros que estos Pokémon tienen dos formas, y de las que vamos a hablar hoy son de las formas difíciles de conseguir, ¿vale? Porque si no, no tiene mucha gracia. Tanto Mousehole como Dudus Pass tienen dos formas. Mousehole tiene la variante de un hijo, que tiene un 1% de probabilidades de ocurrir, es decir, de cada 100 Tan de Mouse, solo uno evolucionaría a priori en el mousehole de un hijo. Y Dudunspurse tiene eh, la variante de tres cuerpos, que tiene un 1% de probabilidades de ocurrir. Y lo mismo, por cada 100 Dudunspurse, solo uno evolucionará en el Dudunspurse. ¿Ocurre lo mismo en este caso que el, el sinistí que os traje en el vídeo del Shiny más complicado de conseguir? No, chicos. En este caso tenemos muchas más facilidades por varias razones. Lo primero, estas formas no son formas eh, originales. Es decir, no ocurre como el Sinistí, que estás buscando la forma en concreto, sino que buscas la preevolución que es común. Simplemente, el si evoluciona en uno o en otro, se decide exactamente igual que se decidía con el asil Asilkun y Akashkun. Cuando el Pokémon tiene los valores de personalidad concretos que le permiten evolucionar a ese Pokémon... Pues evolucionará, ¿vale? Así que en este caso, chicos, sí que nos sirve, por ejemplo, las manadas masivas... Nos sirve el bocadillo encuentro Shiny y bocadillo... Encuentro nivel 3 y Shiny nivel 3... Los bocadillos de toda la vida nos van a servir, ¿vale? ¿Cuáles serían los mejores sitios para capturarlos? Eh, ¿Me recomiendas eco hacer manadas masivas? ¿Me recomiendas usar solo los bocadillos y más? Vale, a ver, lo primero... Eh, en el caso de Tandemouse, chicos... Yo no os recomiendo hacer manada masiva... Por una razón, este Pokémon es muy difícil de diferenciar en Shiny, y lo digo totalmente en serio. Entonces, las manadas masivas al final es un método que una vez has derrotado a 60 Pokémon, lo que tienes que hacer es diferenciar en base a la vista y es algo que es complicado de hacer con este pokémon muy complicado se puede hacer se puede hacer si a ti te gusta el tema de las manadas masivas pues tienes por aquí el vídeo para forzar la manada masiva de tandemouse empiezas a hacer time skip y una vez la encuentres pues ya puedes farmearla con el método de farmeo que es el de toda la vida pero yo lo que os recomendaría es que simplemente os tiréis un bocadillo en esta zona el bocadillo de encuentro normal que ahora lo haremos y empecéis a derrotar con eh, combate automático a todos los Tandemouse. ¿Por qué? Porque, chicos, eh, si en algún momento vuestro Pokémon no quiere derrotar un Tandemouse, es que ese es el Shiny y no tienes que andar mirando si el color del cuerpecito acercándote. No vas a perder el tiempo en nada de eso, ¿de acuerdo? Y sin más, vamos primero con Tandemouse y después con Dudu Spars. Venga, vamos a preparar el bocadillo de tipo normal, que en este caso tiene pimiento verde, rojo, amarillo. Vamos a meterle también una de jamón serrano y luego dos de tofu, ¿de acuerdo? El tofu, por si alguien no sabe dónde se consigue, es en Ciudad Leudal. Para que haya algún despistado, pues ahí os lo dejo. Y después tenemos que añadir un par de especias ocultas. En mi caso voy a añadir... Da igual, ¿eh? Realmente da exactamente igual. Voy a poner dos picantes porque me hace gracia la animación, la verdad. Ahí está... Esa animación es la que yo quería Muérete de picor, hermano <risa> Me encanta, la verdad Y si no lo hemos hecho mal Nos debería dar los poderes de Encuentro normal, nivel 3 Y color nivel 3, y el de emblema también A ver si nos sale con algún emblema guapo Y chicos, una vez hemos hecho Este bocadillo, sin más, ahora van a empezar A aparecer una cantidad de Tandemouse Increíble, ¿vale? Entonces lo que yo os recomiendo Es que empecéis a soltar aquí A vuestro Pokémon a derrotar Un montón de Tandemouse eh, ¿Hola? Hola, ah, aquí está, vale, gracias Bien, empiezan a salir los Tandemouse y empezamos a mandar a nuestro Pokémon Y sin más, a derrotar También sale Jigglybuff, el Iglibuff este Esta es la parte un poco más complicada Pero así no tenéis que estar mirando, chicos, eh, qué Pokémon es cuál, ¿vale? Vais derrotándolo todo a los Iglibuff para que salgan más Tandemouse Y sin más, al final, llegará un momento donde vuestro Pokémon no quiera derrotar a uno de estos Y obviamente eso es porque es el Shai, ¿de acuerdo? Y como veis... No me está saliendo de momento, pero bueno, es que esto es algo que, como bien sabéis, no es automático, ¿vale? Y ahora, este sería el método 1. El método 2 es buscar, pues, la manada masiva e intentar, eh, pues, finalmente conseguirlo en la a base de mirar. Porque, claro, si lo hacéis este método con la manada masiva, va a haber un momento donde acabaréis con la manada masiva y o la reiniciáis... O simplemente, eh, pues empezáis a buscarlo visualmente, básicamente. Por supuesto, no olvidéis de guardar partida antes de hacer el bocadillo, ¿de acuerdo? Porque es importante, por si acaso, no salir al Shiny, poder resetear y no perder especias ocultas, ¿vale? Vámonos ahora a la localización de Dudunspars. Por supuesto, Dudunspars sí que lo podéis farmear con... Eh, apariciones masivas, por eso no os preocupéis pero también os recomiendo una zona donde solo aparece Dunspars. y si queréis podéis farmearlo por el método normal, ¿vale? Y ese sitio es el Foso de Paldea Si venís chicos al área de observación número 4, por toda esta zona os van a spawnear solamente Dunsparce y Dudunspars Do directamente, ¿vale? Esto también es un plus por si os apareciera directamente un Dudunspars Do Shiny Obviamente si queremos el de tres cuerpos pues tendría que spawnearnos el de tres cuerpos, ¿vale? Que sería ya la suerte directa más grande de todas Pero hay un sitio concreto en esta zona Donde eh, Dunspar y Dunspar se puede farmear mucho mejor Y es que si nos tiramos por aquí, compañeros Hay una roca, que es la roca ya famosa de los Shinies Aquí se puede conseguir todos los Shinies del mundo, ¿vale? Toda la forma Paradox es increíble Yo no lo he traído en vídeo porque lo ha subido todo el mundo y ya se conoce Aunque algún vídeo puede que os traiga Básicamente tenéis que venir hasta aquí, ¿vale, chicos? Y os acercáis a esta roca lo máximo posible. Van a empezar a spawnear tanto Dunsparce como Dudunspars. vais a ver unos 15, y este Pokémon sí que se puede diferenciar bastante bien, ¿vale? Este Pokémon es como Rosita, entonces si veis que eh, os sale Rosita, pues vais para allá, y si no, os alejáis un poquito, despaunean todos y te vuelves a acercar, y se vuelven a generar otros 15 Dunsparce diferentes Y así hasta que te salga el Shiny, ¿vale? Tienes que estar muy atento porque, bueno, pues tampoco es que se vea a la perfección, pero sin más, pum, sales, se van, vuelves, vuelven a aparecer. Y así puedes regenerar una cantidad de spawns en muy poco tiempo que, chicos, el Shiny os va a salir así. Y una vez tengáis un Shiny, pues tenéis que tener la suerte de que evolucione en ese Dudunspass de tres cuerpos, ¿vale? Porque como bien os he dicho, por cada 100 Shinies que consigáis, uno debería ser el de tres cuerpos y... Es cuestión ya de suerte. No se puede hacer nada más al respecto. La segunda alternativa, chicos, para Dudun es hacerlo con manadas masivas. Creo que esta es bastante buena. Yo me he venido a Pueblo al Forno para intentar resetear esas manadas con el bocadillo de encuentro normal nivel 2 y que me salga. De hecho, he tardado literalmente... Os lo voy a enseñar, o sea, es que ni, ni un minuto este método de los bocadillos de encuentro normal nivel 2 es increíble. Si no sabes de qué estoy hablando, tienes el vídeo de cómo forzar manadas masivas aquí arriba, ¿vale? Como veis, eh, la tengo además de encima aquí al lado. Lo único malo que tiene Dunsparce para que te salga la manada masiva es que tienes que estar mirando todo el mapa, las apariciones masivas por cada fecha que cambias, porque básicamente el Dunsparce do puede aparecer en todo el mapa prácticamente. Es que es verdaderamente increíble. Y nada, luego ya es aplicar el método de, de o de, sea, pues, de manadas masivas eliminar 60, esperar a que salga el mensajito de, oye que ya quedan muy pocos, y ahí empezar a resetear los spawns con el picnic. Creo que ya lo habéis visto, que lo he hecho mil millones de veces, pero bueno, lo, lo tenéis en el vídeo que os acabo de mencionar Y chicos, este método también es muy bueno es con el que más probabilidades vais a tener de encontrarlo sin ningún tipo de duda, y creo que es el método que puede que os, que os sea más cómodo, porque bueno, el otro también es muy cómodo, los dos son muy cómodos, chicos. Podéis hacer el que más os guste. Y por cierto, chavales, la aparición masiva de Dunspars estaba dentro de una cueva que he ido volando y digo, ¿dónde están? O sea, es que no los encontraba y chicos, es que están en una cueva, ¿vale? Por si os pasa que sepáis que Dunsparce, pues tiene alta probabilidad de aparecer en cuevas. Entonces, bueno, pues ya está, aquí tenéis el dato. Y nada, hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y que encontréis vuestros shinies de la mejor manera posible. Y sin más, dejadme un super like, compañeros, apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos. Chao, chao.